Esto pinta mal, muy mal. Tenemos que trabajar juntos, todos. Tú, yo, Osiris y Cora. Ya has visto lo que pasará si no detenemos a Panoptes. Y Cora, ¿estás ahí? Seguirá. ¿Acabas de irte? ¿Y Osiris? Tiene problemas. Todos tenemos problemas. Te lo contaré por el camino. Lo último que recuerdo es la zona muerta europea. Encontramos el dispositivo y... ¡Pum! Me siento raro. Es como si alguien hubiera movido todos los muebles de mi casa, pero en mi cerebro. Vaya, nunca pensé que tendría que preguntar esto, pero ¿quién más ha estado jugando en mi cabeza? Ah, accediendo al núcleo de memoria. Vaya, has tenido mucho que hacer. Mucho que hacer sin mí. No sé si me gusta la idea. Un momento. ¿Hay algo más aquí? Solo imágenes codificadas y grandes. Vex, sin duda. Mira, no puedo desencriptar los archivos ni abrir el portal. Necesitamos refuerzos. Necesitamos a Ikora. Buena idea, ¿no? De nada. Espera, ¿por qué acabo de decir eso? Osiris Y Sagira vinieron al bosque para eliminar a Manomtes, pero no están aquí. Nosotros sí. Borrándonos de entonces, no puedo detenerlo. ¡Ven pena por mí. Lo bloquearé todo el tiempo que pueda. Neutraliza sus defensas. ¡Usa la carga de arco! ¡Puedo facilitarte vía directa a su ojo! ¡Dispárale en el ojo! ¡Ahora! ¡No podemos decir que no ¡Cerojo! no. no, no. Ahora tu futuro solo tiene un final. ¡Vuelve a mi espectro! La mente Bex ha muerto. Y también sus planes para un oscuro futuro. Y por si no estaba claro, nuestros guardianes son la caña. ¿Nuestros guardianes? ¡Ja! Dirás mi guardián, ladrona de guardianes. Osiris, ha pasado mucho tiempo. Demasiado, querida. Al... <risas> Casi te llamo alumna, pero... Ahora eres mucho más que eso. He tenido otros maestros. Tiempo. Dolor. Y alguien que acostumbra a lograr lo imposible y con quien tengo suerte de compartir una amistad. Cómo ha cambiado el mundo. Y la ciudad. ¿Por qué no vuelves conmigo? No, este es mi hogar. Pudimos parar a los Vex. Pero hay muchas ecuaciones que llevan a la misma solución, si alguna vez encuentran otra. Además, hice muchas predicciones, pero no te vi en ellas. Ahora tenemos un futuro. Los caminos hacia el bosque estarán abiertos si me necesitas. O si quieres hablar. Sí, me gustaría. Bien. Galaxia salvada. Amigos de nuevo. Surge otro héroe. Y, por cierto, de nada. <risa> Ven, Lucecita. Hay infinitas realidades que explorar. Y todo el tiempo del mundo.